Desde hace ya varias décadas en, en nuestros países un conjunto de prácticas que tienen su, su origen, su desarrollo, su sentido a partir del, del quehacer comunitario, se expresan en los barrios, en nuestras comunidades, en las localidades de nuestros pueblos, nuestras ciudades. Esas prácticas eh, que tienen eh, su asiento en, en sentidos, en, en propósitos, en necesidades, por supuesto, de los grupos y comunidades, han venido reivindicando una forma de hacer. Eso que hoy día estamos eh, conversando y buscando conceptualizar como gestión cultural comunitaria, para mí eh, tienen que ver con una forma de entender la gestión de la cultura desde lo cooperativo, desde lo colaborativo, donde aparece un nosotros, donde aparece el sentido de comunidad presente en estas búsquedas, en estos desarrollos eh, socioculturales que, que han venido reivindicando que la gestión cultural no solamente eh, se desarrolla, como ya conocemos al lado de la academia, en los centros culturales, en, en los museos, en la investigación, sino que también, y desde mucho antes, tiene lugar, tiene su desarrollo en estos espacios comunitarios donde el, lo solidario, donde el, el mano a mano, donde el, el sentido de lo colectivo. ...donde el trabajo en red se expresan con mucha fuerza. Me parece que allí hay, hay fundamentos ético-políticos tremendamente relevantes para la gestión cultural... ...de las cuales tenemos que seguir sacando muchas experiencias y aprendizajes. Gestionar la cultura desde esta dimensión en estos espacios requiere una serie de competencias. Me gusta entenderlas como eh, en virtud de un perfil integrado de, de gestor cultural donde la, la experiencia, la, la dimensión de la animación sociocultural también se encuentra. Y en ese sentido eh, yo imagino que, y lo que he visto, lo que me ha tocado también vivir, es de un gestor eh, cultural muy armado de competencias técnicas, que sea capaz de articular, de gestionar, que sea capaz de formular proyectos, que sea capaz de generar procesos de participación en virtud de la formulación de políticas culturales, pero también un gestor cultural que sea capaz de animar, un gestor animador que entienda la importancia del, del, del desarrollo eh, sociocultural en virtud de la persona, que sea capaz de dinamizar procesos a nivel comunitario, que eh, tenga un repertorio amplio de, de herramientas de trabajo grupal, eh, que sea capaz de, de ir convenciendo, seduciendo a los líderes locales. Allí hay un desafío muy, muy interesante donde estas dos perspectivas creo que se pueden encontrar, de hecho lo hacen muy armónicamente en virtud, justamente del escenario local en virtud del, del territorio donde ya no basta la certeza de la técnica, no es suficiente el, el saber formular proyectos, no es suficiente entender cómo operan y cómo se diseñan las políticas culturales, sino que es indispensable y fundante ser capaz de, de comprender los fenómenos presentes en el territorio, eh, articular, dinamizar y para eso las, esas competencias son tremendamente relevantes. Gestor animador, animador gestor en virtud del desarrollo local. Pensando en, en, en las herramientas, quizás, o en las eh, posibilidades para, para aquellos que, que están o, o quieren estar, más bien, en, trabajando en nuestro territorio, yo diría que hay que aprender a, a, a desvestirse de, de formas y, y modos que, que no colaboran a, a, a que este trabajo se pueda desarrollar de la mejor manera. ¿Cuáles son esas, esas vestimentas de las que hay que sacarse? Yo diría los prejuicios, hay que sacarse la, estas verdades absolutas vinculadas con la técnica, hay que desprenderse de cualquier mesianismo de que llevamos la cultura a los barrios. Eh, por el contrario, vamos a reconocer, vamos a servir, vamos a colaborar, vamos a hacer todo lo posible porque las experiencias culturales, comunitarias, el, el, el quehacer cultural se desarrolle de la mejor manera. Y ahí estamos hablando justamente de un rol que tiene muchos adjetivos, de facilitador, de intermediador, pero en definitiva de ponernos al servicio de, de aquello, con las herramientas que, que hemos logrado eh, eh, ir echando a nuestra, a nuestra mochila. Y yo diría una profunda capacidad de comprometerse. Eh, yo al menos no, no entiendo la, la gestión cultural en eh, lo comunitario, sino un profundo compromiso con, con los sectores populares, un profundo compromiso con el devenir de esas comunidades. Eh, si uno no va a comprometerse, mejor que no vaya, ¿no? Yo al menos lo, lo, lo veo así. Puede sonar muy categórico, pero tiene que ver con un, un compromiso le llamo, me gusta entenderlo así ético-político, donde eh, el gestor cultural, el promotor cultural, eh, pone al servicio de esos sueños, de esas necesidades, de las comunidades, de sus intereses, por supuesto, la experiencia, los recursos que, que posee para empujar estos procesos hacia eh, objetivos eh, sociales, comunitarios, culturales. Atreverse, eh, ser muy, muy creativo, el, si hay algo que define, creo yo, el quehacer cultural comunitario, es el, el enorme dinamismo que tiene, donde lo que se dio hoy día quizás mañana no sirve y hay que reinventarlo de un día para otro, donde hay que atreverse a innovar, donde hay que crear, donde hay que ocuparse de registrar las experiencias, donde hay que ocuparse de sistematizarlas y donde ojalá también podamos ocuparnos de, de compartir los aprendizajes que surgen de eso como se ve un proceso complejo, eh, enorme, pero profundamente eh, motivador y estimulante de hacer cosas.